Hola, soy Paulina Peña, la directora del programa acceso Salud de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y les voy a contar de Femexer Resiliente acerca del ámbito psicosocial, de los aliados Femexer y de la relación con pacientes y familias. La realidad es que la pandemia personalmente eh, me sorprendió mucho y... Tengo que ser muy honesta con ustedes, me llevó a un lugar muy oscuro. <ríe> eh, ciertamente como paciente con una enfermedad rara, me sentí en un abismo de mucha oscuridad cuando todo esto comenzó. Temí mucho por mi integridad física y por mi salud. Ya el año pasado había tenido algo de discontinuidad con mi tratamiento eh, debido al cambio de gobierno y distintas cosas. Y esto propició eh, pues desajustes en mi salud, algunos retrocesos y que yo haya tenido un síntoma que hacía más de 20 años no tenía de mi propia enfermedad, que son las crisis óseas. Y esto me dejó pues algunos días sin poder caminar y una secuela de estar utilizando muletas y bastón para, para poder hacerlo. Entonces, cuando vino la crisis y la pandemia, en realidad no me tomó eh, en un lugar muy luminoso, supongo que como a todos y todos como seres humanos que somos tenemos que pasar precisamente pues, por ese duelo. Ha sido una pérdida de, nuestro, de nuestra vida como la conocíamos y por supuesto tuvimos que transitar por esa curva y por ese proceso de duelo. Eh, como saben, y si no saben les cuento, yo me dedico a muchos de los pacientes que vemos por parte del Servicio de Psicología de acceso Salud, soy yo quien, quien los ve y por supuesto cuando, cuando esto comenzó tuve que hacer una pausa en mi práctica psicológica, en mi práctica profesional, porque los profesionales de la salud no podemos eh, dar terapia cuando nosotros mismos no estamos bien, entonces tuve que hacer una pausa Pasar mi propio proceso, eh, regresar un, un rato a terapia, regresar a mi propio equilibrio con distintas cosas entre, por supuesto, las que estuvo, como les digo, mi propia terapia, eh, establecimiento de rutinas, conocimiento de algunas nuevas herramientas, pero finalmente y, y gracias a que después de preocuparme me ocupé, eh, pude salir adelante y con todos los bríos y con todas las fuerzas para poder ayudar a mi comunidad que sé que en este momento pues estamos pasando por una situación muy difícil. Es así que les quiero contar a partir de ese momento de resiliencia todos los puntos luminosos que en el ámbito psicosocial tuvo la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Las intervenciones en psicología por parte de AXE Salud, están basadas en el modelo cognitivo-conductual. No obstante, yo siempre le he metido, dado que tengo una especialidad en el tema, un poco de psicología positiva. Sin embargo, este año me di cuenta de la imperiosa necesidad que era meter un poquito más de psicología positiva, dado que ya el escenario era de por sí muy oscuro. Entonces, en mi práctica he metido muchas más herramientas de esta rama de la psicología con la que trabajo. Eh, y otra cosa que se ha modificado o que he modificado en este año ha sido la modalidad, normalmente trabajo mucho más en modalidad individual con pacientes y familias. Y este año me he dado a la tarea y en realidad como respuesta al apetito de, de las necesidades que hay de hacer las terapias más en modalidad grupal. Esto por la necesidad de conexión que tenemos ahorita todos y y les quiero contar que ha sido muy, muy, muy exitoso este modelo de terapia grupal y de intervenciones eh, así en grupo. Así que, bueno, tanto el ingrediente de psicología positiva como la modalidad grupal han sido un hito de este año. En ese sentido, he podido dar, bueno diversas terapias individuales, porque también obviamente sigo con la consulta individual, pero también eh, un específico eh, programa que se llamó Fortalezas de Carácter para mi Autocuidado, una intervención en psicología positiva para cuidadores y cuidadoras de personas con enfermedades raras. Ya hicimos dos ediciones de este, de este taller y fue muy satisfactorio ver la respuesta que los participantes tuvieron en un corto tiempo. ¿Qué más? Les quiero contar también que el hecho de estar encerrados nos ha permitido reinventarnos en cuanto a las comunicaciones. Si bien desde el inicio FEMEXER y en específico el programa Accesalud Salud trabaja a distancia, dadas las particularidades de las personas con enfermedades raras, es decir, que muchos cursan con dolor, que muchas personas también tienen discapacidad y que además estamos geográficamente dispersos, pues siempre ha sido la, la vía remota la manera en que nos comunicamos. Sin embargo, no habíamos experimentado tan de cerca con ciertos canales de comunicación. Eh, últimamente... El WhatsApp, los grupos de difusión de WhatsApp y eh, los canales de YouTube y las plataformas de videollamada como Meet, Teams y Zoom han sido oro molido para, para nosotros y para la comunicación y el acercamiento directo con los aliados Femexer. He tenido la posibilidad de a través de, de estos grupos de WhatsApp estar en, contacto, en un contacto mucho más directo y, y mucho más en tiempo real y mucho más cercano, diría yo, con los líderes de las asociaciones eh, de, de aliadas de Femexer. Y esto nos ha permitido tener pues, una mayor comunicación en principio que como resultado trae pues, todos los beneficios que las alianzas eh, implican. Así que, bueno, estoy muy contenta por, por ese acercamiento que hemos tenido. En ese sentido, también gracias a, a, ese, a esa cercanía, he podido, con ayuda de ellos, convocar para distintos servicios que Accesalud ha tenido, no solamente como los talleres y grupos que les contaba, sino también para un programa que creo que ya les comentó David hace ratito, que es el programa Te lo tengo que preguntar, que es una iniciativa que nace este año en el que le damos foco a todo y en específico a todos y todas los que están alrededor del paciente. Y normalmente cuando se habla de enfermedades raras nos centramos mucho en el paciente, cosa que está perfecta porque el paciente debe ser el centro de gravedad de todo este esfuerzo. No obstante, a veces nos olvidamos de todos aquellos que giran alrededor del paciente. Y en ese sentido, te lo tengo que preguntar, es un programa que nace para conocer de viva voz de quienes rodean a nuestros pacientes sus, su sentir. No es un programa que hable de información, no es un programa que hable de datos. Es un programa que habla del corazón. Hemos tenido una aceptación y una respuesta increíble de este programa. Te lo tengo que preguntar, se hace a través de la plataforma Zoom y se comparte en vivo a través de Facebook Live. Y hemos llegado a decenas de miles de personas con comentarios y respuestas impresionantemente buenos. Eh, y creo que en realidad la razón del éxito es que todos los que han pasado por el programa han tenido la generosidad de abrirse y de vulnerarse de maneras eh, que no nos hubiéramos imaginado que, que se iban a poder dar y que sin embargo se dieron y, y que agradezco muchísimo. Te lo tengo que preguntar, ha tenido una edición mamás las mamás hablando de todo lo que implica ser mamá de una persona con una enfermedad rara ha tenido edición otros cuidadores en donde entraron papás tíos, abuelos, hermanos no, hermanos no, porque tuvimos una edición especial hermanos, tuvimos una edición especial parejas eh, tuvimos una edición especial profesionales de salud con enfermedades raras, personas como yo que además de, de ser una profesional de la salud mental, también vivo en carne propia una enfermedad rara y como eh, hay una diferencia muy interesante de ver en estas personas que se dedican a cuidar la integridad física y la salud de otros, pero cuando ellos mismos también viven esa realidad. Y finalmente tuvimos una edición especial de líderes de asociaciones, cómo como los líderes eh, de, de los grupos de pacientes están allí, cuál es, cuál es su historia, por qué, por qué se dedican a lo que se dedican. Muchos de ellos familiares de pacientes eh, pues tienen el motor por allí, ¿no? A través del amor. E incluso muchos de ellos han seguido trabajando, aun que su familiar eh, en, en ocasiones ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, también fue muy interesante ver ese punto de vista de los líderes de asociaciones. Y bueno, como les digo, todo, todo el éxito de este programa creo que tiene que ver con la apertura que tuvieron los participantes. En ese sentido. Eh, el grupo de WhatsApp y el acercamiento que he tenido con, con las asociaciones me permitió tener una buena convocatoria y que ellos mismos eh, invitaran y, y compartieran esta información con quienes pensaban podían eh, tener una participación pues, eh, buena en, en, este, en este programa. ¿Qué más? Les cuento que... Como siempre, yo me estoy capacitando y yendo a diplomados, a simposios, a cursos, pero este año, pues dado que ya estoy encerrado, decidí comenzar mi maestría. Estoy haciendo en este momento una, una maestría en educación especializada en psicología positiva. Eh, el, la psicología positiva es un tema que me, que me gusta muchísimo y ahora enfocada también a la educación, pues me sigue sirviendo para todos lo, los los requerimientos de la misma de acceso salud y de la misma Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Me he estado capacitando con algunos cursos y diplomados de la UNAM, entre los que incluyen comunicación no violenta, mindfulness y muchas de estas herramientas ya las estoy eh, compartiendo con mis pacientes de acceso salud. Um, Pues creo que a grandes rasgos esos han sido los puntos luminosos que hemos tenido eh, en Accesalud, Salud, que he tenido yo con los pacientes y las familias. Eh, sé que el año no ha sido nada fácil, pero también sé que juntos vamos a poder y que nuestro testimonio y nuestra propia vida y nuestras vivencias y lo que nosotros compartamos con, con la sociedad en general puede abrir mentes y corazones entonces si logramos convencer a una personita a dos personitas de que se queden en casa que tomen los cuidados necesarios que usen su cubrebocas que pues que se cuiden para cuidarse ellos para cuidar a su familia y en efecto dominó para cuidar a a la comunidad de personas con enfermedades raras, si a través de nuestro testimonio y de abrirles nuestro corazón, logramos que cambien un poquito su pensamiento, ya habremos ganado la batalla. Que vengan tiempos mejores, que el arco iris salga para todos, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa, ya saben que mi teléfono y mis redes sociales y mi correo están abiertos para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias.